¿Cómo puedes saber si tu iglesia es una secta? Hola a todos, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca, el fundador del Ministerio Apostólico Profético Luce de las Naciones, Luz para las Naciones Un ministerio que desde más de 20 años trabaja en Italia, España y Sudamérica para que cada creyente pueda entrar en su destino profético, pueda desarrollar sus ministerios y sus dones. ¿Cómo puedes saber si tu iglesia es una secta? Muy bien, la palabra de Dios nos dice algo de muy importante. En 1 Juan capítulo 4, el versículo 20, dice, Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, ¿cómo puede saber si tu iglesia de realidad es una secta? Si allí no hay amor para los hermanos. Muchas veces pasan cosas. Hermanos se van de la iglesia. Y tú puedes mirar que hay eh, pastores, hermanos, que te obligan que tú no puedes hablar con este hermano y que ese hermano es supuestamente el malo que se ha ido de la iglesia supuestamente el pecador, el que nunca le va a ir bien que le van a caer muchas malediciones y uno no tiene que hablar, no tiene que hablar con él pero si no alcanzamos de amar a nuestros hermanos ¿cómo podemos decir que amar a Dios? todo esto solamente es manipulación religiosa todo esto solamente es voluntad de hombre. Si mi hermano se ha equivocado, ¿qué me va a decir la Biblia? Que tengo que orar por él. Que tengo que ir a hablar con él. Para que él pueda entender sus errores. Y pueda regresar atrás de su malo camino. Pero hay iglesias donde te van a obligar. Te obligan que tú no puedes más hablar con tu hermano. Y que este hermano es el del diablo y así así. Bueno... Allí está en una secta. Se puede escribir fuera, que se llama iglesia evangélica, pero de verdad hay una manipulación religiosa donde lo que están con esta iglesia son los buenos y los que no están con ellos son los malos y se van al infierno. Entonces, sal corriendo de esta iglesia, libertad de mismo, libertad de, de esta manipulación religiosa que muchas veces hay también en las iglesias, con esto quiero eh, saludarte y que puedas compartir este vídeo en tu muro facebook a través de whatsapp para que pueda ayudar muchas personas que están siendo manipuladas por fariseos religiosos, un abrazo y hasta pronto.